consciente y moza la para. No están haciendo consciente, hay que hablar de algo. Esos dos, dime tú. Lápiz hizo un beso ahí donde le dice dos o tres partes a, a, a Mozart. Foto de con Jay-Z y eso. Y Mozart también le tiró su par de rafagazo a, a, a Lápiz. Yo creo, mira mi opinión. Mira, sobre... ok, vamos a leer lo que dice. Eso fue lo que le dijo. Lápiz Amosa, dice así, llegó el más rico del movimiento, y ustedes lo saben, rico de intelecto, y en un banco no caben, contratan a un contable socio para que te aclaren, que una sola tiene, una sola tienda mía son tres veces tu McLaren, tú estás dando entrevistas que está en olla, es así, a ti nadie te veía por tu foto con JC, Lápiz te dejó ancho por el pancho, tú lo que eres un coge gancho lagarto guancho vendiendo trapo me busco más que un campo la olla te puso humilde tú eres un sapo tú eres un vende tabaco y yo soy el chapo ahora voy por ti como dice el napo eso fue lo que le dijo lápiz a Moza y Moza le dijo esto yo soy un vende tabaco y tú mi consumidor di que el más rico del movimiento pero qué abusador Nego tu negocio está salado por ahí, bar. Quebró payaso porque semanal vendía una yumbo con 15 vasos. <risa> Barbarazo. No me haga bulto con esa tienda para que entienda: el que viste caro sabe que eso es una pulga moderna. Viene a responder claro, cuando el guasón tiene 21 días. Cuando salga esa porquería, te romperé al otro día. La humildad me caracteriza y ese privilegio. Eh, y, ese, y de eso privilegio gozo Mientras más dinero más humilde Y mientras más en olla Más aceitoso Te tumbaré la movie que tienes bondad. recuerda que Recuerda que es un freestyle Que está guerreando Y lo, lo demás no lo entendí mucho Ey, ey, ey Le dio duro, moza Ya la, ya la me tiene harto ya ya doy si y que cae. esa tienda, y esa es tienda tienda lo que vende, que ya, dice que la tienda mmm, es, es, es lo último. Oye, me las dos tiendas que venden más dinero aquí por encima de Luis Butón, por encima, una marca que se venda mucho aquí, Hugo Bo. digamos una tienda. Óyeme, a, ni Megacentro, ni Megacentro, ni Agoramol, ni ningún mall vende más que lápiz y Alessandra aquí ropa. Yo no entiendo los tigres que más la, la, la dos gente que vende más ropa aquí que le eh los lápiz Alessandra, es verdad y ya lápiz tiene alto viejo uno si tú, y que, yo no sé lo que le ha cogido con Moza, yo no sé por qué se le ha cogido con Mozart yo no entiendo eso, yo no entiendo ahí tiene, eh, necesita un contrincante obligado Imagínate porque como están haciendo y eso están los cheles que están huelados, le voy a decir lo mismo atando. que le dijo a Joa si, tú, si yo no estoy de nada, ¿qué tú haces tirándome? Porque tienes toda la vida tirándole a la moza. Le ha tirado más de 5 o 4 temas, puya, y le ha tirado vaina. Saluda a mi hermano Darry, que dice que eso es psicológico. ¿Eh? Que tú tienes? Que, que yo tengo más cuarto. Que, entonces, hay un día que Lapi amanece que tiene mucho cuarto. Y hay un día que amanece que él no es humilde. Que él no tiene tanto cuarto, pero tiene, vive feliz. Sí, yo no entiendo. La, Me van a comer, pero qué voy a decir. Pero ya lápiz tiene harto a uno ya. Con su, con su vaina. Lo digo claro. Y si y cómame si me quieran comer la piscita, Hagan lo que ustedes quieran. Pero ustedes tienen cansado a uno. A él. A mí. A, él. a mí. Hagan lo que ustedes quieran. Estoy cansado. Todos los días, viejo. Todos los días, viejo. Y eso que, que... Y cuando salió el guasón de Moza Duró. Y eso qué. Dos días. Que el señor voto no lo ha vuelto a mencionar. Además. ¿Quién? ¿Quién? El señor voto. ¿Cuál es el señor voto. Santiago Matías, que tenía más votos para <risa> pa el penco. ¿Para chávalo conmigo? Ya dijo conmigo? ¡Señor! ¡Para los foques! ¿Dónde <risa> ¡Señor! ¡A los foques! Yo, bueno, yo lo que... Yo te, voy a tener que un día que un análisis votos, de eso. <risa> <risa> Pero, yo voy a tener un análisis de eso. Pero Lápiz, si tú vas a tirarle a la, la moza, tírale y punto... Y ya a veces tú duras cuatro días, tres días subiendo publicaciones. Que la placa de vehículos. El lápiz, el lápiz. La tarjeta de crédito. El papá, el abusador. Dios. Dios. Dice la El Santos. abusador, Abelino. Y, y oye, oye Luis. Alessandra, ella y Alessandra son los que un más saludo, venden. Un saludo para al FIFA en Santiago. La gente dura del lápiz consciente. Vamos a una pausa y, y, y continuamos con más información aquí en Los Osos lo, lo van a comer con yuca ahorita.